¿Dónde me vais? ¿Dónde vosotras queráis? Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. Luego encontramos esto. Es una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. <risa> que Es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. <risa> que si te cruzas con ella, estás maldito. <risa> Hace unos años, unas niñas también se encontraron con ella. Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño. Estaba aquí. Tenemos que irnos.